Polémico, el hombre que los consejos del pican y se entiende eh, nuestro hermano Sadiel Stone, bienvenido de nuevo a los asombros. Saludos, saludos, gracias por tenerme presente y siempre darme la oportunidad de venir a expresar ciertas ideas que uno siempre tiene Atención, en el, si no manden en este fin de semana, que ya nosotros coronamos fin De ese gancho eh, Sadiel, estás aquí, vemos que cada vez no, no, que me viene me que uno, ca ¿sabes? Cada vez que ¿sabes? viene Aquí, a, a, al país, a, a tu ciudad San Francisco de Macorís, veo que siempre estás en aporte. Hay muchas personas que son artistas aquí, urbanos, porque todo el que hace música es un artista. Y se va a otro país y suelta eso. Te hemos visto siempre que eh, poco tiempo libro que tiene, le dando consejos a los muchachos que están empezando. Háblame de ti, que no lo cogen como consejo, no, ¿no? Lo cogen porque... son consejos pero no, no lo cogen quilla, como consejo no, Yo siempre, eh, por ejemplo, yo desde que empecé a, a, a involucrarme en esto de la música Yo empecé aquí prácticamente en el, en el toque reggaetón que, que hacía Roberto Y desde ahí empecé a, a tomar en cuenta todos los consejos que me daban Si de hecho de aquel tiempo el único que se ha mantenido Trabajando en la música soy yo de casi 60 muchachos que participaron. So, y, y es por eso mismo que siempre me voy llevando de los consejos. Y desde entonces siempre... Todas las opiniones que emito no son por envidia ni nada. Es, que, es con un punto de vista profesional siempre, que, que yo la emito, pero yo sé que los muchachos están muy jóvenes y eso, y no están preparados todavía para pa el tipo de comentario que yo siempre Que tú pasaste siempre por ese proceso hago, ¿sí? también. se quillan, sí, pues yo era medio rabioso antes <risa> también. Te, te destacabas antes, cuando vivías aquí en, en el país, hacer música de calidad. Todavía la haces, pero en ese tiempo, ¿me ¿no entiendes? Tú eras... Calidad por todos lados. Yo, yo, yo veía un video en la playa que dijo, ven acá. No, pues, sí, es, no, yo, es... yo siempre todavía hoy en día yo quiero trabajar en esa área, pero que ya yo no puedo nada contra la corriente. Es ¿eh? donde quiera que hazte un dembow, me dice, hazte un dembow. ¿sabes? Claro, que dembow. Y, y, y lo he estado considerando y sí viene un par de cositas por ahí. Vienen un par de par de cositas vino un Dembow no no ayer grabé otro con Osiris. ¿También? Sí, posiblemente el sábado vayamos a, a, a grabar el video. Sí, también va a estar Golden Boy, que es un muchacho que siempre viene que le, Manuel Pablo y no le trabaja los sí, audiovisuales, sí. Él, él está radicado allá también. Sí. Vamos a salir los tres juntos. Entonces, háblame de ese proyecto con con Dionis Ridelfi, <risa> Eh, Xavier Stone, el Blinter. Oh, sí, no, yo le dije, Dionny, voy para allá, quiero quiero grabar un dembow, pero quiero hacerlo con Ridelfi, contigo, y agrega dos personas más que estén trabajando, que sean de los más. Tú sabes, vine a reguindarme de los muchachos. ¿Y cuáles ¿cuál se miente. hizo? ¿Cuáles fueron? Eso, tú sabes. No, que yo no lo sé, diga? dímelo, dímelo. So, agre agregamos a Blinter, que Blinter siempre estaba enfocado trabajando. Eso, Ridelfi, Diony, Diony tenía. Como 10 años quitados y ya está sonando está más son que todo el mundo aquí en Macorís. Mira. <risa> sí, Oye. es la realidad. O no es la verdad. <risa> Tenía como 10 años quitado y vino y se puso. Y, y en la discoteca está sonando más que, no, todo, no, más que es todos es los que muchachos. No, no, que mire, la gente no entiende. Cuando usted tiene talento de hacer música y usted se adapta a lo que es el tiempo y hace su dembow y otra cosa que se llama manejo. Exactamente. Y disciplina, Diony con la experiencia lo ha combinado junto a Bazooka Music, sí. y aparte de muchachos más, y en disciplina y manejo, ha logrado conectar de nuevo con lo que es el público. Así mismo es, la, la experiencia eh, no se improvisa. Él, de hecho, eh, yo he visto varias entrevistas de él, que donde él dice que él fue inmaduro en su momento y eso, pero que esta vez viene más enfocado y que... Más comercial, más sí, comercial. Sí, sí, está fajado. Para cada Tú eras rato, su me... segunda voz. Eh, sí. Ah, ok. Yo, eh, mira, sí. de hecho, siempre yo todo lo hago estratégicamente. Yo era doble voz de Diony. Eh, y yo lo hice con la intención de aprender a desenvolverme en tarima. Yeah, pues, claro. Gracias a Dios fue con esa intención. Y después Diony se paró. Oh, yo empecé con mi proyecto. Y, y gracias a Dios no puedo decir que he, he tenido una mala presentación en aquellos momentos cuando me presenté. No, no, y es así. Eso es lo que algunos muchachos... Le falta que uno trata de decir la cosa. Yo me quité de decir Tú estás como suave, Neto. No, no, porque... Ah, pues a matarte que venimos. ¿Y cuántas novedades tú tienes? Salía y cuántas. No, no, no. Venimos a hablar de que le hablas de la oficina. Porque yo no... Mi intención no es yo que tú te quilles o que tú le mandes fuego a alguien. Mi intención es que la gente que no te conozca, no te conozca, perdón, Sepa quién es Sadie, sí. que hay una generación nueva. No que me no compares con, no con estos entrevistadores no no que sabe. hay ahora. Estos entrevistadores, locos viejos, que vienen dice que Sadie, tú estás ahí de esa cadena? No, aquí no, no, es, que tú, no, te, aquí es, es que tú te conozcas, tú ahora, entiendes. Aquí había una oficina que estaba cerrada. <ríe> sí, diga que él abrió Pero, la no, llave. No, no, para allá que quiere ir, vamos a meternos para allá. <ríe> la oficina que estaba cerrada, que el mole le quitó la llave, lo asociado a saludo a de nosotros la no, mole No, es que en realidad, ¿qué te digo? De, de los exponentes de los rieles vigentes, yo soy el más viejo de allá. De los rieles. Más viejo que la mole. Claro. Vigente de los rieles netos. La mole es un infiltrado. Todos sabemos. Espérate la, la, la, la mole quiere. La mole. ¿Cómo es así? La da, mole sí. es un allegado a los rieles. Vive pero no te digo infiltrado, ahora lo está sí, arreglando. tú ves. Él es un allegado a los rieles. <risa> hay personas que no son de los lugares y, y, y se dan a quererse a dueña de los sitios. De sí, los lugares. pero yo te puedo. No se ha dado a querer la mole en los rieles. No, yo no te sé decir porque yo veo que él tiene su coro, que lo apoyan bien también. Pero yo lo que te quiero decir que yo a, hace. Antes yo, yo estoy desde los 17 años, ya tengo 33 años. ¿Usted abandonó, abandonó? Yo no abandoné. ¿Usted está para yo ¿no? yo no abandoné. De nueva, siempre, sido yo de no a. abandoné. ¿Eh? La esencia de los rieles, salió de aquí, estate tranquilo. ¿Quién, ¿quién ganó el primer round de Mr. Dion y la Mole? La Mole trabajó duro. Trabajó para duro, para mí, ¿verdad? Sí, pero me Dionis, sorprendió Dionis. a mí la Mole. Sí, ¿eh? No. ¿Sabes qué me gusta esto? Que está evolucionando los muchachos, que ya es... Una vuelta a otro nivel que están haciendo. Sí, pero es bueno, ya en realidad a los muchachos que tienen que dársela. Ya la mole. Él dice que es lo que es. ¿Cómo es? Un empresario su, urbano. Un empresario urbano, ya ese, ese break tiene que dejárselo a los muchachos. Sí. Por ejemplo, el roce que se amó en eh, el parque el día. El roce no. Los que se fijan a trompar, ¿cuáles fueron? Eh. No, no, número, el número, no fue la trompa, pero fue, intentaron, porque el número por, por número. Por, por número se fueron a trompar, no me digas que no. ¿Cuáles fueron? Ellos se dieron. Yo no no que se empujaron, se empujaron. fue Carlos cantar la lírica, Carlos la lírica y torra. Por número. Yo quiero yo prefiero que eso lo hagan. Tú vienes a maquillar la cosa, que No, yo no estaba, yo no estaba. Yo prefiero que lo hagan líricamente, eso ese esa rabia que sienten ¿Sí? montense en el ritmo y saquenle ¿Sí? provecho. Mira, mira, no sé ¿Sí? si ¿Sí? tú te has enterado si ¿Sí? tú ¿Sí? has ¿Sí? escuchado ¿Sí? el Killin' Claro. ¿Qué? Que es bueno, no Mira, ah, hubieron muchos que me tiran hasta de M, di que eh, no, que eso no también, yo no soy cantante, yo con extraviejo llegué a un estudio, improvisar, travieso, y Ridefi. Sí. No que tú tienes que hacerlo, Ridefi fue parte de la letra, sí. ¿me entiendes? Y el travieso, vamos a hacer esto, son cosas que de checha, lo mío es eh, yo quiero ser como, como el el como era los foques, ¿tú entiendes? Ajá, Como sí, la vuelta. Sí, sí. Eso es lo que me inspira, que no es cantar. Pero yo me termino ahí, yo veo mucha gente con talento y le digo, acá, pues este tigre está frisado. No, sí, de verdad, los muchachos están muy encerrados. Eh. A veces yo me pregunto qué es lo que, que le pasa. Y que toito yo soy mejor. ¿Qué tú opinas ah, de no, eso? Toito, ¿Qué tú no, opina? soy yo el mejor. ¿Qué, ¿Qué te opinas de eso? ¿Qué tengo yo... más que... ¿Tú, ¿Tú crees que los números realmente eh, eh, le dan el lugar que, que un artista se merece? Oh. Los números se compran ahora. Ten se compran. Ajá, tú ¿Qué te opinas de pues eso? Mira, yo te voy a poner. Realmente... Yo, no voy a, yo no voy a hablar por otra gente. Yo te voy a poner el ejemplo mío. Yo me llevé del de eso de de los números, que la publicidad de Instagram, que la publicidad de YouTube, y cogí a invertir un dinero, tengo pila de views, pero nadie se sabe el tema ah, mío. So, yo siempre he dicho, hay que hacer un balance desde ahí yo lo cogí oh mira invertí 500 en publicidad pues déjame coger mejor 300 y distribuírselo a los influencers que hablen de mi tema Sí. y los otros Exacto. 200 aunque sean un ejemplo 200, 280 views 280 mil views que sean 50 mil views pero que la gente también claro, esté que, llegando, se, que se sepa el que tema que se haga un balance eso se llama estrategia que tú lo has aprendido sí. con el tiempo sí, sí. ya tú tienes experiencia si tú ves un, un muchachito que probó un ejemplo Carlos La Lírica uh -huh. que tú un día quiero darle un consejo mira Carlos porque Carlos Ladica tiene un Dembow, que se lo hizo el fácil. Sí, el llamaquito tiene mucho talento. Ah, de... ah, que eso, ah, si hubiese trabajado, ese hubiese sido la cola motor. Sí, pero, pero mayormente, como te digo, con la cuestión de los números. Eh, a mí cada vez que yo veo a alguien fronteando con números, que yo sé la realidad del asunto, sí. yo lo digo, qué hipócrita este tipo, cómo tú vienes a vender no, eh, no esa quiere. movie y eso, cuando hasta los de Spotify se controlan. En el cierto sentido, cuando te meten a ti a una lista de reproducción con 10 millones de oyentes, cómo diablo tú no vas a coger view. Que tú le sales, que tu canción se le reproduce sola. No es que la gente te anda buscando. Las la no, redes la red sociales es. no determinan el calibre no, de una persona. No, dice, no. Residente, no. dice residente, dice residente. la realidad. Mira, y, y otro trabajo que tú tienes experiencia también que es con los DJs. Hay muchas personas que no creen. Pero el DJ que hace el trabajo. Y más ahora que hablan más que los que lo, que lo, que lo locutores ellos. Claro. No, no, <risa> sí. no. Atención, vecina. No sí, no atención a este tema, mi gente. <risa> este eso. tema, entonces la gente, sí, si la la gente tema, atención. Esa DJ sí. le gusta el tema, sabe quién y va de una vez sí, sí. a YouTube. Por no, ejemplo, yo, yo fui al lugar que todo el mundo va aquí cuando uno llega y, y yo escuché el tema de Gerald, el de El, de, el, de, el Popoleo. Eh, eh. Podía decir aquí, no, ya, <ríe> so, ¿Ya? ya lo ah, vi. Eh, so, Es el tema de Jerar con los muchachos. Escuché el de Diony y veía la, el anuncio que, que el DJ decía antes de ella. uno ¡pum! Una vez le llegaba, ah, mira, esos son los muchachos. no por Sí, yo lo escuché también. Yo lo escuché. Mira, el, él es dijo el... que, es que es... no, yo... no, que yo no. <ríe> Mira, ¿y, y, ¿y qué tú opinas de esta nueva generación de, de, de, de la música urbana, de los muchachos? Y leía esa controversia, por ejemplo, La Perversa, Que yo me era el Meloso. Estos muchachitos nuevos que están pegados hoy en día, pero como con, con, como que no se saben manejar Tú, son, tú son, que paras son, viendo son, eso son y... más, Son más personajes que artistas en realidad mm. Sí, la realidad son Hola, más, personajes más personajes que artistas que tita, los Roche, porque, Dime tú, si tú te fijas Mira a los foques ¿Por qué, traba, qué trabajó con Honguito? No fue por el talento de Honguito En realidad es que ya Honguito es una figura Y todo el mundo lo conoce sí. y, y a la vez, todo lo que tiene Honguito de una vez van de fulano sí. Pero, eh, eh, como te digo él, eh, él y demás buscan la manera más fácil Para conectar con el público Y, y acuden a lo que A lo que genera Morbo pero tú, tú puedes coger cualquier chamaquito nuevo y, y crearle una estrategia que también lo va a pegar con una música eh, un poquito más de nivel. ¿Tú crees que sea cualquier...? Tú, piensa... No. ¿Piensas tú, Sadiel, que se rompió el hielo ya aquí en cuanto a, a, a temas, cuántos sonido? Todavía. No Falta mucho, yo, eh, lo primero que hay que hacer es sincronizar todas las plataformas que trabajen en conjunto Por ejemplo, de la familia me entrevista a mí, yo dije algo interesante, él sube su preview Que todas las plataformas que conformen parte del movimiento de aquí, de San Francisco, también lo comparten Pero que eso se hace, no el, se proble hace. el problema no no es que no se hace ¿Por qué no se hace? No, no, me permiso, permiso. no, permiso, permiso Oye, se hace, ¿sabe lo que pasa? Que si la familia sube un corte Hablando de Fulanito, que él entrevistó a alguien que la familia no tiene que ver con eso. Entonces vienen aquí le tiran por EDM. Familia, pero tú no me entrevistas a mí, pero no sigue a la familia. Pero no, ajá, mentira. pero no que se tampoco, tú, tú tú tampoco está trabajando para yo darte seguimiento. Esa es la respuesta. Yo, yo hablo con de la familia y le digo, loco, dale su bocha al aire, que ellos se, se aquietan. Por que la se quillen, pero... Porque como tú le ves exigir a la familia musical. Uh -huh. Que te entreviste si tú no lo sigues. ¿eh? Sí, pero yo yo, yo, yo yo estoy centrado en lo de las plataformas. Cada artista que trabaje su proyecto independiente y, y de la manera en que le parezca. ¿Tú me entiendes? Ya las plataformas juntas, en cierto sentido, hoy oh, yo subo un contenido, yo quiero que ustedes me lo compartan también. Así abarcan más, pueden llegar a más gente y que ellos se enfoquen en lo que sí están trabajando enfocados. Y hay en, temas aquí de muchachos que les gusta mucho a la gente, pero no están organizados. No, Te está va organizado. a buscar en YouTube. No, Bien. y en Spotify, yo quería crear una lista de reproducción de Spotify y no todito tienen canciones en Spotify. ¿Tú entiendes? entonces tienen que hacer las cosa ordenada para cuando venga, cual, ah, viene un americanito que tiene Spotify, déjame ver este muchacho quién es. Sí. Ah, por este, y lo ponen, aunque sea personal en su vehículo, lo van poniendo, pero no están organizados. Y que de hecho, la gente busca más Spotify ahora que, que YouTube. Sí, entonces en realidad. otra cosa, que viene viene un muchacho, por ejemplo, ¿vino? Cualquiera, bueno, Yo quiero manejarte, yo quiero cogerte el teléfono. de, Entonces son artistas y manejadores también. Oh, sí, no se dejan guiar. ¿tampoco? No se dejan guiar. Si yo te digo, mira, en esta entrevista tú vas con una gorra negra, unos tenis negro y un suerte blanco. Procura no hablar de este tema. No entiendo. Procura no hablar de fulano. No cosa. hable de fulano. No menciona a fulano que no es de la entrevista. oh, ya ahí viene. No, no ah, <risa> la tiradera, no hubo resultado aquí. Aquí se está escuchando el movimiento 56 por lo de Mbou que están haciendo. Cuando yo fui a Santiago, estuvo 98, y ¿eh? afuera hubieron personas, pero tú eres... Full. Eso me, yo me sentí ahí vez. me apegado de un yeah. momento entero. Una foto, tú entiendes, entonces eso, contando con conmigo también, vega, porque en soy la de San vega. Francisco, en La Vega en la también, vega la gente también. llamando, eso es lo que uno tiene que llevarse, para que usted vea que es organizado. Sí, uno pero como te estar. digo, yo sigo enfocado pa, para que este movimiento se dé a notar, ya no es necesario... Tú meterte para la capital porque con las redes sociales no, tú no le llegas a todo idea. el mundo. Entonces, tú como artista tienes que mantenerte trabajando constantemente. Tra eh, crear el, el presupuesto más económico, o el más caro que tú puedas, o como tú quieras hacerlo, pero mantenerte trabajando. Y, y ustedes y usted como plataforma, todito eh, ve cómo se reúnen y trabaja sincronizado, que así sí. Ese es el primer paso para dar. Ya lo otro viene. Eh, paso por paso, pero yo creo que por ahí es que hay que empezar. Mira, Sadier, en los tiempos de ustedes, Vieja Escuela, Corillo y Puente, clan, se, <risas> se hacían. Espérate, se hacían par y pagaban no, moletas. Sí. Ah, mira, ese otro. ¿Por qué no que, no se hace, mira, no. ¿por qué tú crees que yo siempre vivo con el afán del movimiento de aquí? Porque es que cuando yo empecé, yo me, yo, me yo yo era fanático y yo veía a esa gente que el único medio que tenían era DJ en el, el macanazo, una hora no, no. al día. Y, y decían, oh, vamos a armar un tal party. Y se llenaban porque cada quien vendía boleta y eso. Y más hoy en día tú puedes llegarle a todo el mundo. Y de hecho, que esta generación de jóvenes son más ¿Qué? abiertos, son más, como digo, rurales. Ha, había, había un personal que vendía la boleta. De, de, por sí. ejemplo, de, de la vieja escuela, un equipito. No, sí. eso es lo que vende la boleta. Esos son los que pegan los afiches. No, que todo que el sepa, mundo. y ahora no Se ha perdido ¿Okay? eso, se ha perdido. Sí, eso no. Y en realidad, no, la generación mía fue la mala. <ríe> Fue la mala, sí, señores, mucho talento y poco trabajo. Eh, sí. Sadiel. un placer, que gracias, tú no gracias a ustedes. Tú sabes que tú eres de nosotros y sigue así en esos consejos, aunque le piquen a los muchachos. Pero no, ellos ya, van cogiendo... ya yo voy a trabajar los proyectos míos. Tengo que dejar, ya llegamos al final. tú Sabes que en la televisión el sí, tiempo es importa y para hablar contigo que tiene tres o cuatro horas, ya tú sabes, <risa> claro, señores. Sigan, <risa> no eh, me puedes seguir. Da tuya primero, ¿vale? Sadiel RD con doble D me pueden encontrar en todas las redes sociales Sadiel RD con doble D sígueme arroba neto D. flow y la familia musical ya ustedes saben Angel Lizardo también mi Instagram personal síganme ahí para que se enteren de todo lo que pasa sí, pero pongan <risa> por un termite Sadiel para ahí no, uy, ya. señores, está. hasta mañana porque estamos como